A la boca! Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja El día de hoy vamos rumbo a Tampico, mi ciudad natal Tenemos una boda, entonces vamos para allá Y ahorita estamos en el drive-thru del McDonald's Porque vamos a comprar comida para llevar y para ir comiendo en el camino Tú estás del lado del conductor, así que te toca ordenar en español la comida. No sé. No sé, no puedo. Si sí puedes, inténtalo. No puedo todavía. ¿No? ¿No? Puedo. ¿Te da miedo? Sí, no... No me gusta mucho hablar con teléfono o monito. Sí, sí, pero en cualquier idioma eso. Sí, japonés también, coreano también. Uh -huh. Oigan, de repente se vino el frío en Monterrey y tuvimos que sacar las chamarras y todo. ¿Qué onda? Hace mucho frío. ¿Qué Hace más frío aquí ahorita en Monterrey que en Japón. Sí. Sí. Ay. Qué raro. Y hay mucha lluvia. De hecho, nos toca ir en carretera con lluvia y mucha como neblina. Sí, neblina, sí. Uh -huh. Me gustaría ir lo que quiere No, Kunyán. Este, me me, le, me le encargo ¿Eh? a Mion, una hamburguesa, una cheeseburger Cheeseburger Ajá Cheeseburger Yo quiero una cheeseburger Cheeseburger Y yo no ¿Eh? quiero comer Hamburguesa de queso, ¿no? Hamburguesa de queso. ¿Queso es hamburguesa? Ah, ah, Big Mac, ¿no? ah, Big Mac muy grande Ah, no, yo quiero una normal sí, sí, sí. No puedes comer Big No, Mac. no me la acabo De hecho también tenemos botanas y ya todo preparó onigiris Onigiri. pero es que como son seis horas de camino es demasiado tiempo entonces necesitamos más comida y vean, les voy a enseñar que me traje botana de Gudetama son galletitas <risa> para más de rato sí. hola, bueno, buenas tardes, bienvenido a McDonald's, ¿puedo tomar tu orden? sí uh, y he de ¿Una cheeseburger? Uh, quiero una cheeseburger ¿de individual en Madrid. individual individual. Individual. Continuo con nuggets? orden? Uh, unos nuggets. Tengo de 6, 10 o 20 piezas. 6, 10 o 20. 10. 10. 10, por favor. ¿Igual individual? dividón? Sí. Y unos ¿Cuántos, verdad? Y unos papas. Unas papas fritas, por favor. Medianas o grandes. Medianas. Mediana, por favor. ¿Continúa con tu orden? Sería todo. Sería todo. Ok, si una hamburguesa 15, un nugget de 10 y unas papas medianas, ¿está bien? Sí, está bien. Tú estás avanzando con los 169. Ok, gracias. No, nada. No. Wow, Hayato, muy bien. ¡I love it! Para <risa> papapachi. <risa> <risa> uh <-huh>, sí. <risa> Lo hiciste muy bien, felicidades. Gracias. gracias. Yay. Yay. Yay. Hayatito ordenó la comida muy De bien. nada Gracias Hayato, muy bien De nada Yay, yeah, tengo hambre Prim, prim, saluda a la cámara Hola a todos, yo sé que me han extrañado mucho Este, pues saluditos, es hora de la cena Vamos a cenar taquitos de cochinita, son mi abuelita Y pues ya de cochinita, primero, de primero, primero, primero, primero, todo primero, Aprovecho. con tu papá? ¡Con tu papá? <웃음> 다니아가 지금 그 머리하러 미용실 갔는데 사실 좀 기다려야 하는데 좀 기다리면 내 몸이 안 좋을 것 같아서 좀 먼저 혼자서 점심을 먹을게요. Si que un chilejon ya intenté. Sí, comer? Y pollo. Pollo, pimienta. Ah, tocino, cebolla. Sí. Y con tortilla, como tacos. Sí, voy a comer esto. Sí, pero todavía no soy bueno. Para cocinar tortilla, porque muy duro, como sembe, pero no importa. Buen provecho. Abajo está Pring. ¿Quieres comer? ¿Sabes que es, niñita. Sorry, sorry. Mm -hmm. Yo ya regresé del de salón de belleza, me hice un maquillaje muy sencillo, igual el peinado, como ya saben a mí no me encanta maquillarme mucho, así que les pedí que me lo hicieran súper sencillo y me gustó mucho y ahorita ya nos vamos a comenzar a arreglar, disculpen aquí el momento íntimo que están teniendo Hayato y Prim, ¿qué pasó? No me nos, voy a poner celosa. No. Prim, él es mi hombre, mi bali. Mi vale ahora es mío. Hayato, hayato, ven conmigo. Hayato, deja prim, deja prim, a mí. A mí. Eres mi amante. <risa> ya estamos listos. Véanos, muy elegantes, muy guapos. Listos para irnos. Hayato quiere estar lejos porque dice que así se ve más alto. Pero ya les dije que no es alto, nada más que no me deja decirles cuánto mide. Me <risa> me Rojo. Sí. ¿Listos para irnos? Sí. ¿Estás listo para la pachanga para bailar? Sí, bailar. Eh, eh, eh, eh, eh, eh. ¡Vámonos! Pero ¡Vamos! Pero primero ¿Eh? uh, tenemos que saltar Prim. ¿Por qué ella es sola en la casa? Ahorita llegan mis papás. Pero. <risa> sí. Ok, ok. Prim, ya nos vamos. Prim, ahorita le regreso Ven a despedirte, Prim. Ok, que les vaya bien. ¡Prim! ¡Prim! ¡Prim nos está ignorando oh. mucho en este video! Regresamos Prim. en ratito. Te portas bien. Tienes que cuidar la casa y cuidas a mis papás también. ¿Ok? ¿Sí? Nos vemos en un ratito. Nos vemos. Ok. Te portas bien. ¿Y? ¿Eh? Nos vemos en un ratito. ¡No llores! ¡Qué cosa no, yo tan hermosa! Nos vemos en un ratito. ¡Adiós! Adiós. Chicos, la boda es de la hermana de mi mejor amiga Entonces vamos para allá Es en la playa, estamos muy emocionados Hace frío, así que originalmente era en la arena Y la movieron a un salón que está con vista al mar Así que estoy segura de que va a salir súper bonita Estoy muy emocionada, estoy muy contenta Muchas felicidades Rosa, por tu boda no se puede quedar sin adquirir ¡Bajos de trompo! Uh. ¡Viva Madero! Uyongu. Son delfines no ballenas. ¡Ah, chincha! Ya llegamos. ¡Mucha aire! Amigos, ¡No manches! Frío. Oh. Es rara la vez que hace frío en Tampico, pero cuando Ay. hace frío, hace frío. Sí, <risa> ¡Hace mucho frío! Sí, ¿Pero no. qué Hace mucho que no vamos a una boda. Sí. sí, vámonos. Sí. Sí. Sí. Amigos, quiere? estoy viendo cómo voy a llevar el arreglo. Es que está algo grande. O sea, aquí tiene un arito. Me lo quiero llevar. Sí. No, no, no lo podemos llevar. No, no, no. Por romar y rosa. Six hours later. Ya nos vamos de la boda, pero afuera hay una tormenta. O sea, está el vientazo el voladero de tierra, así que suerte. Vamos. Wow. ¡Wow! ¡Oh! <risa> <risa> <risa> pero fue muy divertido. Pero si sí. sí bailamos y toda la cosa ¿eh? Estaba muy rico Ah sí la comida sí. Sí. Yogi, yogui, yogui sí. Muchas felicidades <risa> Vamos a la casa <risa> ¡Eh! <risa> Hay mucha arena <risa> No en... soy borracho Me <risa> arena la boca <risa> <risa> Hoy fuimos a caminar y adivinen a quién le pasó un pequeño accidente. Pisó Popó de perro. Y ahora está lavando sus tenis. <risa> Pura tragedia. Aparte embarró todo el tapete del coche de Popó. Y ahora el coche apesta a Popó. Sí, sí. En la coche. Y... No eres muy feo. Sí. ¿Tania? Ay, ya. <risa> ¡Pero yo! <risa> ¿Por qué? Está bien ¿No tengo suerte? Sí, aparte solo trajo unos tenis ¿Por qué? Changlado un calcetín, lavando el tenis como... <risa> Miren, ahí se ve todavía no Ay, jayate Todo te pasa sí, <risa> Son sus bienvenidas a México sí. Me dice, en Japón no hay popo de perro en la calle Y yo, aquí es México ¿Por qué había un... Popo. Pues no la limpiaron o un perrito callejero hizo popó. <risa> prim. <risa> prim no fue, no fue prim. Seven hours later. Amigos, ya estamos de regreso en Monterrey. Estoy agotada, yo ya no estoy para estos trotes de ir nada más del fin de semana a Tampico y venir. La verdad es que me cansé un montón. Ay, a todo yo no sé cómo le hace, pero tiene energía. Y está preparando ahorita la cena. Preparó un platillo que se llama Chuk. Que es una sopa de arroz calentita. Hace mucho frío en Monterrey. Sí. ¿8? ¿7? ¿Grados? Tengo frío, estoy cansada, tengo hambre, tengo sueño me duelen las pompis. buen provecho. Y que descanses. Gracias, Cayote, por hacer sopita. Sí. Ah, el clima. Rico. Tampico también, ¿no? Sí, en todos lados pasa frío ¿Ah? sí. Muy chico. La verdad nos divertimos mucho el fin de semana Y nos sí. pasamos de glotones De todo comimos tacos, tamales, carne asada, hamburguesas, pan, estuvo buena la comedera Sí. y fue muy divertido y mmm, descansamos mucho, mm. ajá y jugamos mucho con no extrañamos mucho a Pris sí, ya le extraño, quiero ver a Pris yo también, sí pero no pudimos grabar muchos videos, Perdón. Uh -huh. Pero, ¿cómo fue tu fin de semana? Largo. Sí. Este puente. Uh. ¿Qué compraste en Twinfin? Uh -huh. Nosotros. ¡Dic, dic, dic, dic! y eso, pero no compramos nada, sin embargo sin embargo el próximo año queremos comprar una tele grande, sí, <ríe> muy grande sí. ya tenemos plan a comprar grande, gigante grande. Sí, sí. pero ustedes que compraron tele, juego mesa Refri, celular, mesa, celular, computadora, computadora Aquí en México el buen fin es un fin de semana donde hay muchas ofertas Es lo equivalente al Black Friday en Estados Unidos Pero lo hacen aquí en México y se llama buen fin Solo ¿Sí? hay en México? Sí, sí, es de oh. México No hay Sudamérica o España, no Europa Pero en Japón también hay Black Friday mm. sí. antes no había eso pero Sí, ya en japón sí empezó, pero es cultura americana, mira. <muchas> Creo que todo shopping... sí. ya. nosotros comer y descansar, dormir ya. listo nuestro día <muchas> sí, ha sido un día muy largo, la verdad la carretera sí estaba algo pesada, nos tocó un accidente y estuvimos parados como no, media hora y luego la entrada de Monterrey fue otra media hora más extra porque había mucho mucho tráfico porque estaban haciendo una construcción en la carretera y tuvimos una hora extra de viaje y la verdad es que sí se sintió bastante pesada, sobre todo porque no descansamos, bueno sí descansamos el fin de semana viendo a la familia, pero no es lo mismo no estar en tu casa entonces ya estamos muy contentos de estar de regreso en nuestra casita, de estar comiendo sopita calientita, de ya no estar sentados con las piernas engarrotadas en el coche, así que esperemos que les haya gustado nuestro video del día de hoy, por favor no olviden regalarnos un